El presidente de Bolivia, Evo Morales, alerta de una invasión en Venezuela como las intervenciones en Libia e Irak, tildándola de ser una solución no democrática. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, el mandatario boliviano reafirmó su postura de paz, instando al diálogo de todas las partes para solventar la situación en Venezuela. Además, ha solicitado el respaldo de la Unión Europea, postura que fue apoyada por cifras. Además, eh, para evitar una guerra civil en el país suramericano. Sí, qué preocupación al mundo sobre Venezuela. Pero repasemos la historia, donde ha habido intervenciones, como a Libia, como a Irak, nunca ha habido soluciones, ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver son es con el diálogo y saluda estas enormes coincidencias con algunos países de Europa de apostar al diálogo es nuestra obligación como aportar a que oposición, oficialismo se sienten al diálogo y ellos busquen soluciones no compartimos ni intervencionismo ni bloqueos económicos.